hola ¡Hola chicos ¿Cómo estáis estamos en un nuevo video para acabar. estamos aquí en sol María. a ver vamos a jugar por con... este por la la Ya está. Aquí empezamos. Pero Pero Esto que es Los señoritos de las perdices Juegan a tomar por saco Ya está Que le den por saco a estos tíos Ah, pues ya sale Pues por venga esto puedo ser indi Inversible! Otro, oh, no. se fue ir por estrellas, pues verla. Ah, este es fácil, ya falta poco. Para que este gane. ¡Ay! Este troleo siempre lo cojo. Es que siempre lo cojo ese troleo. Da igual, voy a ir en vez por ahí, aquí abajo. Pa pa pa pa pa pa pa, pa. anillos grandísimos! Espera, espérate. ¡Eh! Hey, ¿Qué quiere coger eso? Ahora, con esto puedo hacer salto doble? ¡Punch! Quiero eso, quiero esto. Eso es para hacer como una bola, pero no quiero. Ahora con esto podré ir hasta aquí. ¡Ey! ¡Maldita cosa! ¿Por qué? ¡Ah, no! ¡Que son vidas! ¡Oh! Esas son mis monedas gigantes. ¡Vida! ya tengo cinco vidas. Tenía cuatro. Bueno, como siempre. Ah no. Siempre tenemos muchas. Eh, quiero llegar hasta ahí. Que necesito eso para romper esta pared. Que eso es como un fuego para romper esta pared. Vale, ahora. Fuego y. Yo he pasado, en todos los lugares, hasta este. ¡Eh, espera! ¿Qué es eso? Ah, no, eso es una porquería, para hacer una bola. Lo no, otro pues era para hacer una bola, pero de agua y... de boletear. Haciendo pan, pan... Pero esto es el fuego que mira, que chulada. Este no sé es mejor. Eh, no... ¡Oh! Esto es que es lo invisible no. y ni siquiera me ha sido daño. A ver. A ver, este es el truco para conseguir moneda. A ver... ¿Lo ven! Pero eso es si estamos en este sitio. Si estamos aquí. A ver... En este sitio es el truco así. Pero en otros es como diferente. Aquí no se puede. Aquí no se puede. Ay, me he chocado con ese error. Vale, venga. Boneda. Posada. Pues porque así hay un truco de... Es que, es que si me mata hace ese truco uy uy punto punto punto 100 puntos cien puntos 100 cien puntos 100 cien puntos ¡ay! ya se me ha caído da igual todavía seguimos porque en la fase 1 y en la fase es que en, en los mundos siempre hay dos fases y todas las fases tienen jefe. Y ya me he acabado en la fase 1, ¿verdad? De El jefe primero. Aquí había una vida. Y también escondió en este árbol... Chachán. ¡Ay! Uf, no se me acordaba. No me acordaba. Pero... ¡Para! De, de, de, de, de. Soy invencible y puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? No. Anda. Por tu culpa. Nos ha, ha puesto... ¡Toma! ¡Toma! ¡Mi favorito! ¡Mi favorito! ¡Pepe! ¡A la al final es que no la quiero es que nunca lo consigo chaval es imposible no, ese no aquí hay más wow pa, papa frita papas fritas para todo el mundo Espera, esas estrellas las voy a coger. ¡No, es que se acaba el tiempo! Vale, ya está. Es que si están mucho rato afuera. Joder, este es de los difíciles. ¡Oh! Ni siquiera me morí. Me he quedado disparado parado como un loco. Espera, aquí había una vida. Me acuerdo. Y también porque lo he visto cuando estaba corriendo. Voy a coger esto. Me he aplastado. me he quitado ya una vida tenía siete vidas y ahora tengo seis maldita sea y ni siquiera sirve para nada mira no sirve para nada no entiendo ni para qué sirve pero tengo que averiguarlo para qué sirve tengo que averiguarlo ah esto es mejor salto doble y también puedo pegarme las cosas de electricidad, a ver, Joder, ¿por qué? Ah, ya está, ya está el jefe de la fase 2, aquí no hay nada, vale. ¡Hey! Uh. para no matar igual otra vez tengo 6 vidas porque me he curado con, me he curado con más vidas no sé cómo, pero tenía 7 y ahora tengo 6 otra vez que esas son mis vidas hay que darle 8 veces le puedes dar en, en la barriga que... ah! yo faltan 2 porque cuando está rodiendo así se me faltando. 2 Uh, por poquito se me ha dejado sin vida. ¡Eh! ¡Quiero ser vida! ¡Ah! Pues ya no hace falta, porque. Ya está, a tomar por saco. Esas Ay Aquí está esto malo la ha quitado el cristal Espera ¿Ese no era ¿es el, es el cristal inmortal? Ostras